Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Menofis. Hoy vamos a hablar acerca de Edward lescalning Edward Resulta que esta persona, que tiene un apellido bastante difícil de mencionar, descubrió ciertos principios de la antigravedad. Y bueno, usando ese fenómeno, construyó un castillo sacando toneladas de corales en modo levitación. Así como película de ciencia ficción, pero en la realidad. Esta persona, a través de un método secreto que nadie sabe en el mundo hoy por hoy, Hacía levantar rocas de corales de toneladas y no solo que las hacía levitar y las acomodaba donde él quería sin el menor esfuerzo, sino también que las podía tallar como se talla la mantequilla. Su máquina. Su máquina era tan solo una rueda que tenía imanes en forma de herradura, puestos en pilas, y luego juntados entre sí. Juntados por sus polos iguales, o sea, que estos imanes de herradura se ponían conjuntamente sus polos sur con su polo sur, el norte con el norte, bueno... En modo de repulsión podríamos decir. La cosa que al generar esta repulsión se está creando una línea magnética o eléctrica, mejor dicho, porque eléctrico es lo que separa lo magnético. Entonces, si dos polos sures, yo los uno, estos, estos dos polos van a estar separados de una línea eléctrica. Eso es lo que trato de generar Edward Caldin, cuando hizo su rueda, él puso los imanes de una manera para generar un, un cierto tipo de fenómeno, pero que, bueno, no se sabe bien si esta máquina es la que provocaba el fenómeno. Por un lado, eh, yo estuve analizando esta foto en particular y pude darme cuenta de una cosa. Pude darme cuenta que debajo de la mano, ustedes podrán ver dos caños que están acostados, pero están separados en el medio. Bueno, eso es un salto de chispa, un Spark Gap. También pude ver las cajas que están abajo. Eh, bueno, si hay un salto de chispa, hay un generador de Runcorf. Muy simple. Así que Edward Leskin con el generador de Runcorff, generaba una chispa con dos tubos que estaban cerca. Ese tubo podemos ver que tiene como una cajita del lado nuestro. Y del otro lado está la rueda con los imanes que hace pasar una línea eléctrica y luego un paquete magnético. De esta manera, él le está haciendo algo a la chispa. Con esa rueda magnética de cortes transversales. Entonces, eh, bueno, de alguna manera, él logró la polarización de un ánodo de manera circular. Cuando nosotros eh, llegamos a poder polarizar un ánodo y un cátodo de manera muy enérgica y a la vez lo hacemos girar, estamos creando... El fenómeno de atemporalidad, donde uno se puede teletransportar, viajar en el tiempo y hacerle evitar cosas. Entonces, bueno, él de alguna manera con esta máquina generaba una atemporalidad que convertía a los bloques de coral en mantequilla. Y les daba la forma que quería. Pero luego, él los hacía levitar. Y se los llevaba a donde él quería y lo, bueno, los ubicaba. Nadie sabe hasta el día de hoy cómo era el mecanismo con lo que Edward Leskin hacía levitar esas rocas gigantes. Pero bueno, hoy te traigo un poco de información, como ya es sabido, acerca de un truco muy muy fácil... Que parece ser el truco que Edward Leskin utilizaba para hacerle evitar las rocas. Vamos a pasar ahora a ver nuestro querido lapicero. Voy a agarrar la lapicera. Voy a agarrar la lapicera y te voy a mostrar algo. Por un lado, bueno... Eh, la máquina que vimos que generaba chispas. Eso era para que la roca se ponga blanda. Pero por el otro lado, para que le evite hay un truco. Eh, la cosa es así. Hay una roca que pesa 80 toneladas. Entonces uno le pone un cono arriba que esté en phi y en pi. Cuando el cono está en phi y en pi, eh, genera un campo que hace que el éter se abra. Entonces el éter, cuando baja, en vez de atravesar la estructura, se ve desviado en otra dirección. Se abre. Cuando se abre, busca encontrarse nuevamente y es así que se arremolina debajo de la roca y la fuerza que antes empujaba para abajo, ahora empuja para arriba. Este es todo el secreto de Edward Leskin para poder levantar una roca en el aire. El cono debe estar en fi y en pi. Cuando decimos fi, hablamos de un ángulo. <tose> Oh, me volvió a pasar lo mismo No me anda la lapicera Oh, el color se me puso blanco A ver si le pongo así No, qué cosa Me agarra la desesperación El video de Edward Leskin Boicoteado A ver qué onda, che, si pongo ahí... Yo estoy tocando todos los botones, no sé. A ver, oh, ahí está, bueno. Eh, como te decía, el cono tiene que estar en phi. Phi es un triángulo. Es un triángulo, y este triángulo tiene que ser simétrico. Tiene que estar el mismo triángulo para acá. Entonces... Eh, por un lado tenemos estos dos ángulos que están en φ. Y por el otro tenemos la base por la altura donde tenemos a pi. Cuando nosotros tenemos un cono con estas medidas, Vamos a dar en la resonancia armónica y vamos a generar como que el, el, el componente, nuestro módulo, nuestro cono, adquiera una textura nanométrica como una capa de piel de energía compactada de la éter. Es por eso que la éter no lo puede traspasar y termina abriéndose de, justo en su, en su pico. Entonces de esta manera provoca el remolino abajo producto del efecto coanda. El efecto coanda es como cuando nosotros ponemos una naranja abajo del agua, va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos una naranja, tenemos una canilla con la manija y si dejamos caer el agua, el agua va a hacer esto, pero no va a caer luego por acá sino que va a doblar y va a hacer esto, y va a caer en esta dirección. Bueno, este es el efecto Coanda, que también lo utilizan los conos. Los conos que se han encontrado hasta ahora, eh, obviamente no sirven, tienen que ser de un material piezoeléctrico. De esta manera es como funcionan. De esta manera, al ser piezos eléctricos, irradian la energía y logran hacer que el aéter se abra para que ocurra el fenómeno de la levitación. Es por eso. Entonces, bueno, acá tenemos el secreto de Edward Leskin de cómo hacía levitar las rocas. Esto es todo. Querida amiga, querido amigo, vamos a salir de acá y vamos a ver si nos quedó algo en el tintero. Eh, estábamos acá con la, la ruedita esta. Bueno, el tema es que lo que vengo descubriendo con respecto a los fenómenos eh, metafísicos y esas cosas, que no solo hay un efecto de energía en el momento angular o en el muro de Bloch, sino que también hay un efecto de cuando... Se disrumpe una partícula y se la hace girar. Es así que Edward Leskin había logrado que, que gire la partícula en el lugar donde está la disrupción. Vamos de nuevo a la fotografía. Dijimos que entre medio de esos dos tubos se genera una chispa. Esa es una disrupción subatómica de éter Entonces con los imanes la va fragmentando en pedazos y la hace girar en contra o a favor, eso acelera el tiempo o lo desacelera, y es por eso que él podía eh, romper la estructura de la materia y hacer, hacerla a su manera. Así que bueno, esto es todo por ahora, eh, más que nada le quería hablar de los conos, que bueno, son los mismos conos que los egipcios usaban, y son los mismos conos que una persona que está investigando las ruinas Anunnakis en África, también se los ha encontrado. Y estos conos, cuando se los encontró, eh, cuando pasaron por el escáner del aeropuerto, hicieron sonar todas las alarmas del aeropuerto, los, lo, los monitores parpadeaban, o sea, este elemento, que solo era un cono de roca, de, de mineral, provocó... Una fenomenología dentro de un aeropuerto y al tipo lo agarraron los policías, le revisaron el bolso y solo tenía un cono de piedra aquí de las ruinas de Sudáfrica. Bueno, acá estamos viendo otra manera de, de polarizar la partícula y hacer una polarización circular para poder viajar en el tiempo. Nosotros vemos tres piedras de cuarzo que están bobinadas con alambre de cobre de 1.4, 1.8, lo que uno quiera. Están bobinadas en sentido antihorario. Y están puestas las tres en paralelo. De esta manera, el motor del tubo que está en el medio. Este tubo tiene eh, agua de plasma. Agua de plasma. Que es agua de Gans. Pero también puede tener agua de hormuz. ¿m? Hasta un poquitito de hormuz. Agua con un poquitito de CO2. Bueno, la cosa es que cuando hacemos rotar el motor. se forma. El toroide de agua. Entonces se forma el toroide, el tubo emite energía plasmática, las piedras se excitan, hacen resonar las bobinas, y las bobinas excitan aún más las piedras. Las piedras emiten un campo cada una que se encuentra en el baricentro del tubo girando. Es así que hacemos girar la polarización y con eso viajamos en el tiempo. Este es un aparato para viajes en el tiempo, lo podés usar en tu mano, las coordenadas se dan con la mente, es simplemente eso. Nosotros lo que vamos a hacer es tocar el tiempo. Entonces la partícula dice, pero ¿dónde vamos? Y en su inteligencia artificial, lo primero que busca es a través de tu mano, porque la, la tenés en tu mano, y la coordenada pasa a ser la que tengas en la mente. Así que bueno, Eduard Leskin, Amenofis y muchos científicos más usamos esto de la polarización circular para viajes en el tiempo. Y bueno, es algo interesante para tener en cuenta. Querida amiga, querido amigo, ahora sí, te, te dejo y te espero en el próximo video. Nos vemos, te mando un abrazo. chao.